Ahora, lo de Antauro, estoy escuchando sus videos, estoy diciendo que lo de la pena de muerte, eso es falso. No va, no va a fusilar a ningún presidente. Segundo, no tiene modelo económico. Tercero, su, su, su concepción es militarista, racista. Cuarto, no tiene modelo este, de desarrollo del país. No tiene modelo de acumulación del país. O sea, para poder desarrollar hay que saber tener un modelo de acumulación. Porque si uno no desactiva esa bomba de la balanza de pagos, es imposible que el Perú pueda desarrollarse. Y es lo primero que, que tendría que hacer un nuevo gobierno patriótico, no cambiar el modelo, cambiar este, el, el feedback de la balanza de pagos, que para mí es lo nuclear en este caso. Crecimiento económico, ver el problema de la circulación de los mercados. Tercero, el problema de la distribución económica. Y cuarto, el problema de la acumulación. El resto es cuento de economía, señores. es economía desfasada, de la economía acá marxista del capital, toda la teoría económica. La economía moderna tiene otros componentes en plena revolución cuántica. Y les he explicado, ¿no es cierto? La, la robotización, este, digamos, cambia, ¿no es cierto? El modelo de acumulación de plusvalía que Marx había teorizado en 1867. Un robot no te pide beneficios sociales. Un robot te puede trabajar más de ocho horas. Te puede trabajar 16, 18, 24 horas. Un robot no tiene descanso prenatal ni postnatal. Un robo no se accidenta. O sea, no hay enfermedades este, laborales. O sea, va a cambiar todo el mundo. Y estamos pensando con una mentalidad pues, este, de 1800, ¿no? No es así. ¿Por qué no? Por qué, no eh, ¿Por qué el comunismo no ha triunfado en el Perú? Sencillamente porque no tenemos clase obrera. El prerequisito fundamental y lo hizo en Marx, en el capital. La clase obrera será el sepulturero del capitalismo de la burguesía. Pero no hay clase obrera. En el Perú el 10% de la, de la PEA será obrero. El resto, ¿qué cosas son? Son informales, son, eh, son trabajadores de cuello blanco, son oficinistas, son comerciantes. O sea, dejen su, dejen su dogmatismo y pisen tierra. Ahora, este, usted no propone nada, dice Marco Antonio Onciso, ya les he mostrado, es la primera vez que usted me ve. Tenemos el plan ahí de Segunda República, no, 1500 páginas. Tenemos el diagnóstico, tenemos las soluciones. Tenemos el proyecto de la nueva constitución, que 1.500 millones de, de soles que, que quieren gastar. Y lo, lo tenemos hecho. ¿Para qué quieren perder cuatro o cinco años gastarse 1.500 millones si eso, eso, eso está hecho ya? ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente, que hay mucho dogmatismo, ¿no es cierto? Que hay mucho caudillismo, que hay mucha ignorancia acá, que hay muchos ganapanes. Entonces, contra eso estamos nosotros. ¿no? ¿Ustedes creen que, que la inteligencia este, de las universidades, de los, de los institutos este, que están en el exterior, de, de la MIT, de, de los que están en Alemania, van a venir al llamado de... de, de, de... Señor Antauro, no, no, no vienen, no los conocen. Conocerá pues a los oficiales de su formación del ejército, ¿no? más allá, no creo que tampoco conozcan, ¿no? a sus reservistas. Pero así no se cambia un país, señores. Así no se transforma un país. Ya, y este es un mensaje que yo doy. No, yo no estoy de candidato a nada. Yo soy un, Mi condición, mi un título para hablar es el ciudadano de esta república, de mi patria. Frente al hundimiento, hablo. Y los que me escuchan, los que toman conciencia, sabrán, ¿no es cierto? Que tenemos el deber, pues, de actuar. Ya, basta ya. Es suficiente. Tantos ladrones, tantos mentirosos, tantos demagogos, ¿no? Tantos falsos ídolos, este, ídolos ídolo, ídolo de barro. Ya, entonces... Esperemos, esperemos el tiempo, es el mejor, este, en este caso, juez, de las cosas que le digo. Entonces, amigos, son ya las nueve he hablado, tres horas. ¿Ya? Eh, y tenemos soluciones, miren, los diagnósticos están por demás, ya los diagnósticos están trabajados. Lean, hay un libro de Bruno Seminario, es un economista, un doctor en PhD. Qué brillante ese libro, Perú, 1700, mil 000... 2000, 2010, son libros brillantes, series temporales, ¿no es cierto?, cómo se estudia la economía durante cerca de 300 años en el Perú, para que vean ustedes trabajo serio. Tenemos que ver organización, porque el problema de, del Perú es un problema de economía, o sea, cómo crear, cómo generar, cómo generar el, el desarrollo, el crecimiento, cómo financiarlo, nosotros sabemos cómo hacerlo, sin necesidad de endeudarnos. Pero no, no le voy a decir, pues no le voy a entregar el plan, el programa que hemos trabajado, un grupo de, de académicos, 15 académicos que no hemos repartido el trabajo, estadísticos, economistas, sociólogos, ingenieros, médicos, abogados. No se lo vamos a dar en bandeja, pues señores. Que trabajen ellos, a ver si pueden hacer algo. ¿no? Acá dice, dice que no, no tiene liderazgo y no tiene... Es, este... Bueno, perdón, no porque no sabe lo que habla. Los líderes no nacen, señores, los líderes se hacen. Eso está demostrado históricamente. Usted dice acá, este, no puedo reproducirlo por respeto a la audiencia, ¿no? Pero nosotros no queremos un cambio a lo bestia. Nosotros queremos un cambio con inteligencia y con la fuerza, ¿no es cierto? De la ley. Se impone un orden en una sociedad. ¿Ya? Y eso de que y eso de que Antauro este, tiene lo de las gallinas. Bueno, analicen su personalidad. Un sujeto que no dispara un solo tiro en, en, en, en, en dos asonadas, en dos push. ¿Cuándo ha disparado? Una acción heroica, digan. ¿No? Para. Compárenlo con el che. con Allende. Allende, Allende, Allende, defendiendo la presidencia de la moneda a balazos con su ametrallador. No, este, ¿cuál, ¿Cuál es el mérito? ya eh, quieren que asuma el dinero yo, este, un loco, me junto 20, 30 alumnos, digamos, y tomo la prefectura. Mueren cinco alumnos ahí, ¿no? Y yo estoy detrás, escondido en un carro. Y luego, digamos, este aparezco, me entrego, ¿no? Vine toda la televisión, bueno, nos hemos levantado en protesta porque Castillo es un ignorante, un incapaz, y acá los estudiantes uniteros han, han tomado la iniciativa. Bueno, y bueno, pues ahora este, le ponemos las armas porque no queremos más sangre. Hay seis, cuatro o cinco muertos, como, como Inti y Brian, ¿no? Ya, Ramírez, gran líder. Hay que, hay que tener que, cerebro, criterio, ¿no? Dice acá, ¿crees? A ver, no, no sé nada, señorita Rivas. Yo les explico lo poco que he estudiado, 36 años de estudio de posgrado. Así como antonio pasó 17 años en la cárcel, ahí debo haber estudiado, pues no posgrado. ¿no? Porque estar preso es estar libre, ¿no? Tienes comida, tienes casa, gratis. estudian ¿no? Yo he tenido que trabajar estos 36 años, ¿ustedes creen que eso? Yo he tenido que pagar mi educación, a mí no me ha sido gratis esto. Hablo seis, seis horas diarias, tengo la garganta destruida. La llamada de Ángulo, eh, sí, me parece correcta porque esta guerra no puede seguir porque ahí tiene muchos muertos, hay eh, un costumando elevadísimo. Antauro dice restituir Constitución 79 y luego formar la Asamblea Constituyente. No sabe lo que, lo que está hablando. ¿Ya? No entiende. Yo no soy liberal ni conservador, por si acaso. Algunos me dijeron que soy troquista, que soy fujimorista, que soy aprista. Bueno, esos son los calumniadores de siempre, ¿no? Yo soy un humanista, desde los 15 años, que racionalicé la política y me di cuenta, ¿no es cierto?, dónde debería ubicarme en la política de San Marcos. Tampoco soy Sabelón, tengo mis limitaciones, como todos ustedes. Bueno, si tú no estudias, pues entonces, ¿cómo te llega el conocimiento, no? Juan José Albán, ¿te viene que por, este, por el Espíritu Santo? Tienes que estudiar, tienes que romperte la, los ojos. Yo, yo, a, mí, a mí casi se me cae el, el cabello. Mi, mi hermana, ha hecho, preparado, es una doctora en bioquímica, doctora en salud pública, ha preparado un, una fórmula que me ha permitido parar eso. Que el estrés a uno, lo, la atención, digamos, académica intelectual, lo, lo va minando. Pero tengo la suerte de tener hermana, porque es un tipo brillante, ¿no? Ahora que hasta ahora recién se ponga a estudiar Derecho Constitucional, zapatero, tus zapatos. Es bien difícil. Bueno, les agradezco, señores, les agradezco su atención. Ojalá les haya servido estas horas. Ya en una conferencia les voy a hablar qué cosa es el humanismo: su origen, su nacimiento, sus principios este, teóricos. Ya les he dicho, hay, en el mundo hay tres grandes. Ideologías como concepción del mundo, el liberalismo y su versión actual, el neoliberalismo con todas sus variantes, el libertarismo, el, ¿ya? el comunismo en todas sus variantes, y el humanismo. ¿Ya? Hay de esos tres grandes troncos, aparecen unas 20 ideologías, 20 concepciones del mundo. Aparte, la cuarta gran, la otra, la cuarta gran columna es la, el, el, el ateísmo, ¿no? Materialismo que está ligado, digamos, al comunismo, pero no todo ateo es comunista, no todo materialista es comunista, o sea, no, no, no se confundan ahí. Ya, señores, bueno, les pido, señores, ojalá les haya servido este intercambio de ideas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cuiden.